en el video de Todo esto se me hace. Mira que tengo aquí, José, el de P. Pe... Chicos, vamos a ver. Mira, mira, mira. Va vamos a hacer las utilidades de antes que nada. Vamos a conseguir los materiales. A ver, chavales. Ya tenemos por aquí los materiales. No sé si los alcanzan a ver. Pero vamos a seguir jugando. Muy bien, ya te damos los materiales. Vamos a jugar. Esperadme que esta cochinada no quiera La cámara no se sé queda bien Bueno, ¿por aquí se sí, verá? No Por ahí como podéis ver en la pantalla Entonces que nada chicos, déjenles enseñar un libro ¡Claro! Muy chavales. Por aquí está bien, ¿se verá? Ahí podéis ver. Y sí, un poco mejor, ¿no? Voy a pulsar el video. Bueno, como podéis ver ahí, toda la cosa. Ya, perdón por, por no pulsar el video. Lo vamos a hacer, chavales. Lo bueno es que es que este va a ser un video rápido. Lo vamos a hacer rápido. ¡Está empezando a nevar ¡No! Vale, chavales, ahora por aquí. Podemos. Este. ¡Hala! Pues veo que bien, viene. ¿eh? No borrar. Me preguntaré cómo va un monito de Among Us. aquí que los comentarios y ustedes sí saben. Sí saben cómo es un monito de Among Us. Creo que ya me acordé. Pero a ver. Anda, que lo he hecho muy alto y solo son monitos pequeños porque... No se preocupen chavales que yo soy un crack. Soy un crack. Yo soy un crack. Aquí de esta estatura. Muy bien, le vamos a poner Mmm, Borrar, borrar. Pero pensando a lo mejor está muy pequeño. Así que solo le vamos. Agregamos esta cosita que tiene por detrás. y ya quedamos nuestro bonito ahora solo falta mm, quitar quitar esto no qué hago ahora sí solo, ah, solo falta poner esto más o menos ¿no? Bueno. Eh, no, y le tapamos... Esto. ¡No! Pero qué he hecho. Para la tarea Por preparar... Listo, chavales. Más o menos así nos quedaría el monito. De mm, monos. Pensado, a lo mejor estaba viendo Lo que no me gusta son las piernas, así que se las vamos a hacer más pequeñas. Bueno, más o menos así nos quedó el monito. Pero no ha parado, donde no necesitamos. Va a ser una sorpresa recordar. No, no le digáis a mi hermano más que... Bueno, a nadie más le digáis. Bueno, no le digáis a nadie, ni a mi hermano, menos a mi hermano. Le está tapando los pisos. Así que chicos, miren cómo va quedando sus alfers de mi hermano. El bonito de Among Us. No, se rompe. El bonito rompes de rompes Among Us. Si ya lo voy a guardar, ¿ok? Es que lo, lo ibas a aumentar, ¿verdad? El piso. Es que se rompe si lo avientan. Ahí está, chavales. ¿Qué tal el bonito? Te rompes, te rompes. Oh. Perfecto, llévale. Así es como va quedando la cosa. Tengo por que voy a pulsar el video. Creo que le va a gustar más esta sorpresa que nada. Bueno, voy a pulsar el video cuando esté terminado. Hacemos esto. Así es como va a quedar otra cosa, esperadme Por último nos queda lo de atrás Ajá, ajá Así, chicos, cómo quedó Tomás el Pikachu ¿Qué opináis, chavales? Vamos a llamar a Laura ¿Qué? Hermano, te tengo una sorpresa Y te va a gustar un montón Te va a gustar a lo grande Mira, tápate los ojos Es una sorpresa que te va a encantar los. Vale, ahí viene Tres, dos, uno. No, no me... ¡Ya! ¡Ostras, moncus! Te dije que te iba a gustar. Y lo mejor de todo, mira, con todo, el de este... Perdón, la nieve no estaba. <ríe> ¡Qué <ríe> horrible! No, no, había corrido. Miren, chicos, sí le gustó. Ahora se juega así, mira. Lo hice con mucho esfuerzo. Ah, espera, que me falta un detallito. Le... Me falta el cuchillo. Yo, yo lo hago, yo lo hago, mira. Los brazos, sí es cierto. No. no tiene brazos. Ah. Sin me está Hola, ¿qué pasa? Bueno, si like le gustó, espero que... que le siga. Usted que vaya a like la el video. Like. Mira, mira, si le está dando Vamos a el cuchillo. ¡Trás!